Continuamos con la cobertura especial desde este, la Rueda de Prensa de Premios 2020 y nos encontramos con uno de los grandes, Mike Towers, bienvenido. Gracias, gracias, me gustó eso de grande, estamos aquí ready representando Puerto Rico. Este álbum que acabas de lanzar, todos los éxitos dentro de él, la gente lo ha asumido, te ha dado seguimiento, ¿cómo te sientes con el apoyo del pueblo dominicano y con toda América Latina? Pues qué te digo, uno cuando trabaja y se enfoca, es para, no es para menos, entiendes, el, el, el apoyo del fanático es la gasolina de motivación hacia, hacia mi persona, ¿entiendes? Cuando, cuando veo esos resultados, no, le, no pienso bajarle de ahí. So, tengo un compromiso con los fanáticos de hacerles buena música y darle lo que ellos están pidiendo. Dos funciones en República Dominicana que han sido éxitos. El pueblo dominicano te ama. ¿Cómo te sientes viniendo a esta isla que estabas tan cerca de la tuya y nosotros te asumimos como si fueras dominicano? Pues, me siento más que contento, tú lo has dicho. A mí me tratan como, como si yo fuera Domi también y tengo muchos amigos que, que, que quiero un montón, gente que, que aprecia un montón que son dominicanas so. para mí estar en la isla hermana, mi segunda casa, me siento bien aquí de corazón Mike Towers, finalmente esta colaboración con Nati Natacha y estos grandes artistas ¿cómo, ¿Cómo surgió todo esto? Pues ya son canciones que ya se habían trabajado yo, a mí me gusta trabajar mucho Top Secret, hacerlo bajo perfil como digo yo y, y sabes algo, una de las colaboraciones más que sé que me va a posicionar en algo que... ¿Sabes? una mujer, natina tacha la mujer que más, más vista en YouTube. Y es un tema que, que a las mujeres les va a gustar mucho. Es algo que... Son cosas que uno hace por el lado, que posicionan más que lo que uno hace. Son. Es algo que... A la gente le va a gustar ese verso por, por siempre. Yo estoy, ya, estoy totalmente seguro de eso. Hermano, muchísimas gracias. Te auguramos todo el éxito del mundo. Y este 2020 yo sé que va a seguir de muchos éxitos. Gracias a Dios. Y quiero decirle a todos los fanáticos hay mucha música de camino para ustedes, además de Simone y Baby, gracias de corazón por siempre estar ahí conmigo en este largo camino. Gracias, Continuamos. Gracias hermano. Gracias.